La situación de Colombia, hoy presente, mayo 2021, es complicada. Hay muchas opiniones encontradas y se está pidiendo un diálogo urgentemente, que a pesar de todo no hemos podido mantener de una manera organizada y cívica, no de una manera saludable. Para llegar a una solución, primero tenemos que aprender a dialogar y a pensar críticamente que constituye pensar críticamente? Es complicado, pero se trata principalmente de cuestionar las cosas que vemos todos los días, especialmente en estos momentos donde hay un exceso de información, un exceso de cámaras, un exceso de perspectivas distintas. Voy a usar como ejemplo este periódico, El Colombiano, que el otro día el 6 de mayo publicó una foto el periodista Manuel Saldarriaga sobre los médicos apoyando las protestas en el Hospital Pablo Todo Murido. Al día siguiente salió un reclamo del mismo periódico pidiendo disculpas por lo que había ocurrido, que primero no era una foto que tuviera médicos protestando y segundo, ni siquiera era una foto del Pablo Tobón Uribe era una foto de la clínica León 23 imagínense esta clase de malentendidos pueden pasar desapercibidos e incluso son cosas que no nos damos cuenta las vimos una vez pero no le hacemos seguimiento entonces ¿Qué tenemos que hacer? Discutir con la verdad. Si yo pienso que 2 más 2 es 3 y tú piensas que 2 más 2 es 5, nunca jamás vamos a tener un punto en común para discutir los problemas que tenemos. Eso por un lado, la verdad. Segundo, el respeto. Tenemos que respetarnos. Por las opiniones distintas veo gente hablando por el nombre de todos los policías, que todos son unos agresores, que la institución está podrida y tenemos por otro lado gente diciendo que toda la gente que está saliendo a protestar no tiene validez por ser violenta, por ser vandálica. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, no podemos generalizar y tenemos que respetar al otro, no lo podemos marcar con cosas negativas, aún así nuestras opiniones sean muy distintas. Si no hay respeto tampoco va a haber una voluntad para querer hablar. Tercero y último, también es muy importante siempre nutrir nuestras ideas y ponerlas a prueba. Si no tenemos cómo comparar si nuestra idea está bien o mal, vamos a pensar que estamos en lo correcto siempre. Tenemos que ver la otra perspectiva así no nos guste. Tenemos que desafiar nuestras ideas. Si solo discutimos con gente de nuestro círculo interno y no tenemos eh, la valentía de poder empezar un diálogo, tampoco vamos a tener la forma de contradecirnos. ¿Y qué pasa cuando hay mucha gente con las mismas opiniones juntas? Pues se van a creer su mentira. Una mentira repetida mil veces no deja de ser mentira. Piénsenlo así puede ser de cualquier lado, no importa tu opinión pueden haber mentiras que prevalezcan de las que te podrías haber liberado hace mucho que no lo has hecho porque solamente hablas con gente que está de acuerdo contigo pues tenemos que hablar sobre la situación que está ocurriendo de orden público hemos visto que hay mucha duda y mucha anarquía últimamente, frente al Estado y las instituciones democráticas que nos protegen. Colombianos, por favor piensen lo que está pasando. No podemos irrespetar al Estado, tenemos que cuestionarlo, tenemos que proponer cosas nuevas. Pero todos tenemos algo en común y es eso mismo. Si no lo respetamos, después no va a haber nadie que haga valer nuestros derechos. Tenemos que hacer valer el derecho a la vida y el derecho a la libertad, que sin estas instituciones es muy difícil mantener. Por favor, colombianos, yo espero que piensen francamente lo que está pasando y que todos apostemos por el Estado colombiano y no por una revolución. No queremos algo que escale más allá, simplemente porque no tenemos habilidades de diálogo y tampoco tenemos solidaridad entre nosotros mismos. Muchas gracias y tengan un feliz día.